En este video vamos a ver cómo funcionan los efectos de audio de BitWid Studio Para ello voy a seleccionar cualquier pista de audio Como pueden observar aquí ya cuento con un instrumento En este caso es el sampler Y para agregar otro dispositivo simplemente vamos a darle clic a este icono Y vamos a ver un menú contextual en el cual podemos seleccionar cualquier dispositivo de efecto de audio por ejemplo voy a seleccionar delay 2 voy a reproducir y como todos los efectos de audio podemos seleccionar cualquier preset podemos cambiar el preset este, simplemente dando clic en estos botones otro efecto de audio muy común es por ejemplo el reverb para hacer la vista más colapsada más bien para colapsar los efectos o cualquier instrumento simplemente vamos a dar doble clic sobre cualquiera en este caso el sampler en esta parte y ya podemos ver mucho más espacio de trabajo y aquí voy a seleccionar algún preset para el Reverb yo voy a reproducir la muestra mientras voy seleccionando el preset etcétera pero también podemos seleccionar múltiples efectos en cadena por ejemplo si quiero meter un efecto después del Reverb Puedo seleccionar por ejemplo un filtro, un high pass, o un low pass. Si quisiera que el filtro se ejecutara antes que el reverb, simplemente lo arrastro hacia la izquierda. Y este se va a ejecutar antes del reverb. Reproduzco. Para eliminar cualquier efecto de audio simplemente vamos a seleccionar cualquiera y presionen suprimir o backspace de su teclado y este efecto se eliminará automáticamente. Ahora voy a insertar otro efecto de audio, voy a insertar el chorus, el chorus simplemente va a agregar chorus. y ya por último podemos seleccionar el EQ2 que es un ecualizador de dos bandas nada más o por ejemplo el EQ5 que es un ecualizador de cinco bandas podemos seleccionar el tipo de banda que queremos por ejemplo aquí tenemos seleccionado un low shelf pero podemos también seleccionar un bell o campana o podemos seleccionar por ejemplo un high pass para que sea como un filtro y bueno solamente resta que ustedes prueben los demás efectos de audio como pueden ver en la lista tenemos un montón de ellos experimenten y vean los resultados que les puede dar cada uno de ellos y bueno pues eso es todo en este video, los veo en el próximo